Estimados amigos, bienvenido al curso de Introducción a los Estudios de Traducción, en donde encontrarás la puerta de entrada a la profesión de la traducción. Soy la maestra Elena O'Halloran, profesora de la Universidad de Nahuatl, México, y voy a acompañarte en este curso a encontrar una comprensión sólida de los factores, tanto históricos como las tendencias actuales, que aportan al significado y perspectivas de la traducción, como estudio y profesión, rompiendo con los estereotipos de las habilidades de traductores, una profesión tan compleja que no recibe el reconocimiento que merece. En este curso está dirigido a alumnos que tienen un gran interés en los idiomas, la lingüística, estudios culturales y en la comunicación global e intercultural. En nuestro curso, vamos a sentar las bases de una correcta y cuidadosa técnica para primero acercarnos al ámbito de la traducción y así contar con las habilidades para poder desempeñarnos en este campo. Espero que este curso les sirva en su desarrollo laboral. Al terminarlo, notarán la diferencia. Se sentirán seguros para interactuar en un área tan técnica como lo es la traducción. Bienvenido a la comunidad de Nahuac, te esperamos.